Los contenidos son muy importantes en el diseño de un curso. Son los que median el aprendizaje conjuntamente con las actividades colaborativas propuestas. En este momento vamos a conocer cómo subir archivos a la plataforma. Dentro del campus IAM Virtual observamos los cursos que están disponibles o a los que podemos acceder. Damos clic sobre Docencia Virtual. Clic sobre. Activar edición. Una vez activado el curso, nos situamos en la parte inferior y buscamos añadir una actividad o un recurso. Se nos presenta la ventana donde tenemos las actividades y los recursos y buscamos la sección recursos y la opción archivo, una vez seleccionado, vamos a dar agregar, se nos presenta la ventana donde vamos a ubicar el nombre del archivo, el cual lo vamos a subir, Nombramos el archivo, en este caso docencia virtual. Activamos el panel de formato de texto para darle un aspecto diferente. Digitamos una breve descripción. En este caso vamos a colocar archivo con temas referentes a docencia virtual. Nos vamos un poco hacia la parte inferior y ubicamos agregar. En la ventana que no se nos presenta vamos a situar sobre seleccionar archivo, el cual nos mostrará la ventana para elegir el, archi el archivo a subir situamos el archivo y damos a abrir y posteriormente damos subir este archivo y como podemos visualizar tenemos el archivo ya subido y el cual lo vamos a dar sobre guardar cambios e ir al curso en la parte inferior vamos a observar el archivo que prácticamente lo hemos subido